Vamos, vamos Enter Enter Game Enter. Oh, oh, qué verga pasó, coño oh, Decía América y luego me pasó a la Europa Este A ver, ya está, ahora sí No quiero training, a ver Sí, está bien, ok Ya está, ahora sí Main menú Play, play, play, play No, no tengo Tienes Pig, mierda No tengo Tienes Pig Ya es La quinta vez como que me dicen Si tengo Tienes Pig, no, no tengo Tienes Pig En la quinta vez como en el día, ¿no? El caso es que yo tenía El, el chat este El chat de voz que se llamaba El uh, Pues ya se me olvidó el pinche nombre era uno que, que lo conocí con este... Este este chat de bosque lo conocí gracias a un cabrón En Ark Survival De ahí eh, conocía al sevals Y ese cabrón que, que si el curso, que bajara el curso, Ya lo bajé Ahora el pinche Kurs se fusiona con el Twitch Y ahora... Y ahora qué pedo A ver... Win. To be the king of the kill. Of the kill. Of the kill, eh. El rey de los asesinos. Ya no es de la... de kill, eh. Ah, qué pedo. ¡Uah! <ríe> no, mames Bueno, y, y luego... A ver, estoy con Lord Diablo, bestia. Bueno, estoy con puro, con puro satanista, verga. Allá van, allá van, ese es mi equipo, ese es mi equipo. Ya van. A ver. A ver si por. Es que no me acuerdo del, del otro correo, coño. Bueno, ahí está esa madre. Esta es la primera vez, les, les vuelvo a repetir que estoy usando. Oye, no tengo ni un pinche arma. ¿Cómo madre voy a voy a matar gente? A ver, a ver si puedo escribir. Coño. Usualmente con J y T escribes en un pinche chat. ¿Qué dice aquí? ¿Qué, qué madre decía ahí? Eh? Pues no, no puedo, este. Ya mataron al bestia. Por bestia, yo creo, ¿no? No sé, coño. A ver no es ah okay no es un mapa es un mapa simplón y de la verga, o sea que no no no tiene GPS esta mierda eh o sea no sé estoy perdido eh, así así de simple porque no no es la primera vez que juego este pinche mapa y no puedo, esto me recuerda más o menos al, al ARC cuando estás iniciando, que el mapa es así o sea es un, es un mapa realista, no, eh, pinche pedazo de papel eh, me imagino que estoy en Spence Hills quizás no sé, hay dos zonas, hay varias zonas boscosas y, y, y la verdad no no sé, hay una, una fortaleza, que madre es eso están muertos los mis compañeros, no más ¿Es que no se pueden re, re, revivir. ¿Y cómo madre se, se. Voy a tener que ir a pinche Facebook por acá. A ver dónde madre está. Creo que. Creo que en este. Y, y, a ver. Ah, mira. Ok, voy a utilizar los pinches binoculares. Ah, miren, qué feos gráficos. <ríe> a ver, es como ya estoy acostumbrado a los otros más perrones, ¿no? A los.. a los juegos de mark survival que se te pide un rendimiento bien cabrón por eso es que me compré la pinche titan x prácticamente eso eso es el pinche futuro me dice gas advance sin aunque ah, okay. es, eh, es contra un pinche gas o sea ok no, no A nadie hacer la, la vida la vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, veo una vamos, ahí ahí vamos, vamos, a ver si lo chingamos A ver si lo chingamos A ver si lo chingamos Corre, corre, corre, corre Corre, corre, corre Toma hijo de tu puta madre Toma hijo de tu puta madre Ya me mató la mierda Bueno, ok Exit match, a la verga